O y extranjero, Jerusalén para que Pascua, que Jesús asesinó para Jerusalén. y que a que y que Ma <risa> Dios que te oye, hoy Rey Israel. Jesús o que no en de Sempoloco, ni manipú un tráileres que han a un extracológico. Macas Momotica de Mejuame y Juan Chanti y Pagún y Calpa ni tocación ocasión. Chiquitaca de Morrey, Waletti y Pancé en Poloco. Hachto juino machitiskao a Jesús, chocasecamat que es un traslamach. Pero juan Jesús o tres cucnes y Ukel Namikke hika noche un, que trasquelor neestikatka y techiehua, y que mero y pan noche un tracame y juanemilla, y Jesús, Lázaro, y que te trascate tu villá, noche Jesús, y juanemikito Jesús, con juanemikito y Shkitakang, Shitlao tlanke, shkitakang, no y paeintlautik o que se